este vídeo vamos a ver la, la actualización pues la, la instalación para Revit 2017 en, en Windows 7 ya una vez pues se ha descargado el todo el programa pues de Autodex como Trial o como la licencia estudiantil lo que tenemos que hacer bueno pues primero configurar pues ya que se haya configurado y tengan esta pantalla que dice que ya se instaló pues acá lo que hice fue descargar las del Revit y las librerías las que hayan seleccionado inglés y español o inglés los AINs, pues ya se ha configurado, los materiales que eso ya lo hace pues, por defecto y las medias y altas pues las texturas los AINs, esto todo esto ya viene por defecto, material y métrico y esto también una vez pues ya tienen todo esto ya está bien configurado el producto pues la descarga en instalación y que ya pues tengan en su disco duro pues el el archivo que es un archivo SMD que es el que se genera para poder instalar el, el programa. Entonces finalizamos esto y pues de una vez nos va a pedir pues que según la licencia que tengamos, pues nos va a pedir los datos de la licencia para poderlos utilizar. En cambio como es pues, una, pues, una trial, pues solo va a pedir, no va a pedir nada, pues, pero si ya es para una licencia de, de dos años o tres años que es la estudiantil, pues ahí sí nos pide los datos. Entonces lo que hacemos es pues abrir el abrir el Revit y mientras nos abre pues voy a escribir los pasos que se necesitan para para configurarlo y que quede pues ya usable no que quede para empezar a trabajar pues ya lo mismo que hemos hecho en las otras versiones de Revit y, en, y pues según la, lo que ahora en Revit 2017 pues la interfaz es un poquito pues cambian cosas sencillas pero pero pues siempre tiene que configurar ciertas cosas, sobre todo la gente tiene mucho problema con las familias y con los pads de las librerías y los materiales porque si no se descargan bien pues eh, eh, nos va a pedir el nos va a pedir el eh, no nos va a encontrar lo que necesitamos entonces pues nos, nos dice que necesita la licencia pues que si quiere un trialo si va a usar eh, un número de serie entonces le damos que, que vamos a escribirle, bueno pues, esa parte la puedo pausar mientras lo activo, que es la, pues la, solo la estudiantil, la entonces regresamos cuando ya esté abierto pues el programa que solo es pues darle a abrir, aquí está lo que digo, entonces nos dice que si estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, y pues nos dice aquí, bueno, y esa parte pues como digo la iba, a, nos dice que una vez la necesitamos activar, pues le damos a activar entonces y la pauso mientras lo hago bien una vez tenemos ya aquí ya la, la licencia pues ya todo activado que nos dice que es la estudiantil porque está es la estudiantil pueden ver entonces aquí ya nos sale pues lo que es la interfaz de lo de lo que es el Revit 2017 aquí nos pues lo mismo aquí arriba la parte lo mismo todo está igual la estructura más más individuales bueno esto sí no estaba en versiones anteriores que es bien esto y el resto sigue sí igual entonces aquí lo primero bueno Aquí le de una vez lo que necesitamos: las opciones con bueno, el nombre 1. Esto dice que va a guardar cada media hora. Esto puede ser cada 15 minutos o también media hora. Eh, Non-frequent, esto lo dejamos igual. Y default discipline: esto lo podemos dejar en arquitectura o la coordination, Está bien, la interfaz de usuario que todo esto esté marcado porque si no, no nos va a salir. Esto lo dejamos tal cual, esto también, porque esto lo vamos usando en el trabajo. Entonces, eso lo dejamos igual, normal. Present file, sí, Tan, todo esto está muy bien. Graphics, esto sí es importante porque, eh, si lo, bueno, lo podemos ir configurando porque esto depende mucho de las necesidades, pero por ahora dejémoslo así para que no nos vaya a botar ningún problema mientras grabo. Pues, eh, esto es para la tarjeta gráfica, ¿no? esto está bien, todo esto dejémoslo así y file location que esto es lo más importante que digo que la gente siempre falla o que tienen problemas es estos, los, los pads si está el producto bien instalado, esto no tiene ningún problema Mira, aquí está el, el que necesitamos que es el default US Canada US metric para los que están en Estados Unidos y, y en Latinoamérica también porque pues, se trabaja en, en US eh, ese es el arquitectura, y aquí están todos todos los templates, pero ahí ya está todo seleccionado pues, inclusive los podemos ver aquí está ahí tiene que estar si no está esto, toca reinstalar el, sí, reinstalar la librería cancelar porque todo está bien, aquí todo esto está bien todo esto está donde tiene que estar porque esto es la configuración que trae por defecto, esto no, la gente que tiene problemas con esto pues es porque está lo que digo, está la configuración de la instalación eh, o algún problema esto es para el rendering, esto sobre todo es para los RPCs, esto no lo necesitamos por ahora, es para los RPC, esto check spelling, todo esto está en inglés americano, si sí, es inglés de estados unidos pues todo eso está perfecto, studying wheels, muy bien, YouTube, todo esto, top right, automatic, sí, hacemos un automatic para cuando las familias, los macros, todo eso está muy bien, lo no macros, bueno esto es, es un tema diferente para las macros, esto, digamos, tal cual y ya, esa es la configuración digamos inicial que toca hacer. Eh, lo otro que se puede mirar eh, ya es cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto, ¿no? nuevo proyecto o familia. Si tenemos la familia, pues esto tiene que estar en esta ruta: Program Data, todo es Revit 2017, familia templates English o English One, que es el de Imperial. Entonces ahí está muy bien, todo esto está perfecto. Si hacemos una, por ejemplo, cualquiera, esta, tiene que abrir, tiene que cargar y sin ningún problema tienen que salir las dos, pues estas dos tablas, lo que está acá, estas dos tablas de propiedades y aquí está la familia con todas sus propiedades, que ahí está todo perfecto, ahí se puede empezar a trabajar, lo que sea, una instrucción o lo que sea. Estos paneles tienen que, tienen que abrir, pues con respecto a las otras versiones, a veces hay problemas, sobre todo con Windows 7, pero vamos a finalizarla para ver que todo funciona bien y a otra cosa no esto ponerlo en la parte de abajo y también customizarlo esas son todas las lo que tenemos que hacer pues para dejarlo pues al gusto de uno no yo lo voy a hacer pues con como lo que yo más uso entonces guardar esto no subir align time tampoco es, tampoco la 3 d Team Line, Section No, Close Key line line, sí, esta es muy importante y listo, hasta ahí. Ahí esta es lo que más, la más básica, esta también se puede quitar. Eh, y ya eso es lo más básica y la que yo más utilizo y lo que más uso vea que nos quedó ya la figura, pues vamos al 3D, damos SD y ahí está, vemos que está utilizando todas las lo que le dimos acá en Options, toda la parte gráfica. Entonces está muy bien, está funcionando. Presionamos chip, todo funciona. E inclusive esto ya se puede renderizar. No, no se puede renderizar porque estamos en familia. Entonces aquí todo muy bien. Aquí está todo lo que, es, lo que necesitamos. Cerramos esto porque no necesitamos. Y miramos aquí la configuración ya con un proyecto. Pues ya trabajado. Este pesa 16 megas y es el Rack Basic, que es el que trae por defecto 2017. Esto ya. Inclusive los renders son muy buenos porque esto ya trae la configuración de Ray Trace e Inclusive para estas versiones ya se utiliza el V-Ray, Entonces es muy bueno por ese lado Esto siempre lo ponemos aquí Este lado Y esto, esto es mi configuración, ¿no? puede es que cada uno le funciona de manera diferente Pero esta es la que yo utilizo Y pues la que recomiendo también Entonces esta, esto aquí ya está, pues vamos a la, a la planta 1 eh, si alguna planta aquí electrónica, pero aquí ya viene pues con sus colores y ya los renderizados y todo ahora lo que podemos aquí hacer es mirar una cámara para mirar si todos los materiales están muy bien y obviamente este proyecto viene 1A porque es el de Autodex entonces ya nos salen todas las vistas, todo perfecto todo mejor dicho todo a pan comido como dicen eh, entonces vamos a ver sobre todo estas de, del campo que es sobre todo para la parte exterior, esto es pues como son las 3D, entonces aquí ya está todo configurado el Ray Tracing si yo lo muevo, se lo mueve porque ese es el, me toca volverlo a cerrar porque ya lo, ya la moví, no me permitió hacerle la atrás, entonces la cerramos y la volvemos a abrir para no, sobre todo yo siempre hago eso para no dañar el, pues los proyectos, porque son los proyectos que vienen, sobre todo se le puede hacer pues una copia de este proyecto, guardar como y lo guardan en otro lado para que no, si sí, en donde ustedes quieran, para que no lo dañe sobre todo y pues aquí ya está todo lo que es bueno voy a entrar en detalle en todo esto porque pues son muy extensos simplemente lo que quería mostrar era aquí en la vista pues de que ya trae todo ya listo y que ya queda listo pues para trabajar aquí ya con esto ya podemos empezar obviamente yo voy a empezar a trabajar con pues mis proyectos y mis cosas pues ya lo, lo hago desde este lado ¿no? empezar a hacer mis proyectos o proyectos que ya tenga por ejemplo puedo abrir una <coughs> voy a abrir una, una que ya había creado que está en el escritorio que la tengo por acá que es de la 2014 mira aquí dice y aquí está entonces aquí ya tengo pues, una ventanita muy sencilla, está incompleta porque no la he terminado. Pero ya aquí nos, nos deja ver. Inclusive ahí es lo que decía al principio, ese anti-analidad sí, es mejor desactivárselo porque es como muy fastidioso en Revit. No, no funciona muy bien el anti y ahí, sino que este es el que mostré aquí en la parte de graphics. Aquí. Esto, inclusive estas dos se pueden quitar. Pero por ahora dejémoslas así mientras vemos cómo funciona y ahí ya está la familia con sus propiedades y todo actualizado en 2017 inclusive trae nuevas cosas aquí para creación de familias y todo para parámetros y todo eso ahorita lo, lo, lo obviaremos porque eso es parte de otro tema lo cerramos que ahí está y aquí pues ya lo que hace falta mostrar pues la, ya las librerías todo está todo pues como digo ya está configurado ya si, si tiene alguna duda aparte pues es diferente porque pues ya yo aquí puedo iniciar como mostré al principio Cualquier familia, porque lo que decía ya está todo configurado donde tiene que estar, que es en Program Data, ¿no? Y, y esto, pues los materiales, ¿no? Aquí los materiales que aquí nos faltó agregarla, pues la vamos a agregar que es Customize y aquí no está. Entonces, para hacer eso, nos vamos a Manage, que es donde están los materiales, y esta, le damos acá, clic derecho y acá. Ahora sí la podemos abrir y la abrimos. Que esto ya viene súper actualizado a las últimas librerías pues de 2017 y 2018. Ya las últimas, pues. Que no son la maravilla, pero son buenas. O sea, pues es lo que maneja Revit. Revit es muy bueno. O sea, tiene muchas cosas buenas que los materiales. Cerámica y todas. Pues las, de, las que más uno usa. Inclusive aquí se ve muy bien. Se ven que las han actualizado. Yo hasta ahora lo abro porque yo siempre trabajo en 2014. O en 2012. Pero estas son muy buenas. Son se ve que las han actualizado sobre todo para las para la parte gráfica que es lo más importante entonces aquí ya o sea sobre todo cuando uno va a hacer digamos, inclusive en esa familia 7, podemos ver los materiales pues para no dañar la que ya tenemos entonces por ejemplo aquí si ya le uno agregar un material simplemente está por este lado las tengo al revés, las propiedades deben de este lado y las vistas a este lado entonces aquí ya pues cuando vamos a agregar el material pues nos dice que, que ya esto ha cambiado un poco lo agregamos y por ejemplo cualquier nombre ahorita no nos preocupemos por eso sobre todo es para mirar si si está funcionando el tema de los materiales que eso es lo que quiero mostrar entonces aquí, aquí donde están los materiales vamos a ver porque si quiero asignar un material cualquiera por ejemplo este lo duplico, siempre toca duplicarlo y se lo asigna, ¿no? aplicar y ok entonces aquí ya en el default 1 ya puedo seleccionar el que si lo hago en el proyecto o lo hago acá pero puedo aquí reemplazar este asset y puedo coger, no sé, cualquiera lo importante ahorita es ver si la, está funcionando ya lo reemplazo le voy a aplicar, obviamente es ilógico porque esto es una cerámica y aplicar y sd tendría que mostrarlo pero no lo muestra así entonces vamos a ver qué pasa que si podemos asignarle a todo para ver qué está pasando a ah, como o a esto o a estos tres eso es por lo que siempre este es, vamos a ver acá aquí este es el que nos hace falta este asignarle este y aquí nos muestra obviamente esto es lo que digo es una cerámica esto no pero aquí ya no lo muestra, y en realistic no lo muestra cómo quedaría una ventana, bueno inclusive no es tan ilógico, es una cerámica, bueno puede ser unos gordillos pero aquí ya no lo muestra y si lo cargáramos a un proyecto, pues ya los materiales no están funcionando, que es lo que quería mostrar, que siempre es lo que hace falta lo cerramos y no lo guardamos, y sí, listo eso es la parte de los materiales y eh, eso es ahora vamos a ver lo que quería mostrar antes que era para la parte de render, aquí me faltó ponerlo eso está en view este, lo agregamos acá y aquí lo podemos configurar si lo queremos más acá o más allá pero bueno ahí está bien, entonces lo damos y ves siempre en hide, de aquí para abajo, sino, bueno sobre todo hasta acá porque aquí sí lo podemos configurar lo que queremos si queremos una región, bien todo eso ya es ya para la gente, o sea este video es para para diferente gente que pues ya, sobre todo ya tienes el manejo es sobre todo para mostrar lo que trae nuevo pero, es, no, o sea, no es tanto para bueno, no importa, eso es para todo el mundo lo importante es que eh, dependiendo del nivel que esté pues que las cosas se muestren y ya, o sea no es más esto es aquí, suena artificial porque este tiene iluminación artificial y Spring, es el equinoccio Está bien. Las luces, ahí está todo perfecto porque este proyecto viene 1A. Sky's no. Pues, bueno, eso no. ¿Y, y dónde está la configuración que no sé dónde está. No la veo. Porque la configuración de array 3 no la veo. Esto se nos demora por ahí unos 5 minutos, entonces lo voy a pausar. Vean, este, este es un, un problema que, que estaba presentando por la tarjeta gráfica en la configuración. Eso, es, eso no es tan común porque pues parece como un cuadro de impresionismo ya tuve el problema con el 2014 pero eso es por la actualización de los pues de los drivers y la tarjeta gráfica y obviamente el render va a salir así o sea esto está mal pero es porque tiene uno que hacer la configuración para cada pues en el tienen que hacer la configuración para cada programa pues en, en la segunda tarjeta gráfica que uno tiene ¿no? Básicamente lo que hay que hacer, bueno, se va a alargar un poco el video, pero se puede mostrar para lo que se necesita. Que es esto. Básicamente aquí lo que... Bueno, mientras abre. dejamoslo ahí cargando mientras va haciendo lo que tiene que hacer. Y esto, esto le dan clic derecho y abren este NVIDIA Control Panel, que yo tengo pues una NVIDIA, entonces ahí está. No es la mejor, la verdad es mejor, trabaja con ATI mejor. Pero aquí mira pero como tengo la envidia pues me toca hacerlo con la envidia porque pues es la que tengo eh, eh, me tocó pues me tocó utilizar eso en eh, program settings en caso de que no aparezca el programa que en el que vamos a trabajar pues eh, esto es mejor pues eh, pausarlo mientras hacemos la configuración ¿no? entonces vamos a pausarlo porque eso no nos va a permitir Entonces lo dejamos ahí, ya no pasa nada inclusive yo creo que hasta lo, lo deberíamos cerrar y aquí ya tengo otras configuraciones que ya las había hecho para Maxon, para Cinema pero la que necesitamos es Revit aquí básicamente es la, es la misma o sea, mire, esto es lo que tienen que configurar para que no salga ese esos colores raros que se nos vean atrás ahí porque la, la tarjeta, básicamente la tarjeta no es compatible con Revit ninguna tarjeta es compatible con Revit entonces lo que hay que configurarles son estos tres datos: Power Management, eh, Quality y nomás Creo que activarle este, pero creo que ya al activar este se activa este. Entonces es el Power Management y Texture Filtering Quality, que es lo que más se utiliza para RAID. pues las texturas. y ah, Inclusive ya nos ya tiene unos activados. No sé por qué no me está reconociendo. Ese es un error, ya tendría que consultar porque aquí ya está ah ya sé que está muy bien pero quality está bien este en caso de que esto me pues la primera vez que hago esto porque porque es la primera vez que me la segunda vez que me pasa pero ya con rey 2017 la cosa es como diferente entonces vamos a cerrar acá esto lo cerramos y, y lo cerramos también como ya lo tenemos aquí lo que tenemos que hacer es cerrar esto, salir de Revit y volver acá a ver si inclusive revisarle otra vez acá y revisarle que todo esté bien, donde porque ya lo había hecho en 2014 y por eso me lo reconoce acá, por eso es que, que ya no lo reconoce pero no sé por qué no estaba saliendo entonces simplemente lo dejamos así ya está, salimos y volvemos a abrir Revit como tengo otro consejo, ya cuando, como tengo la, en una segunda pantalla estoy grabando, es mejor siempre cuando cierran el programa, abrirlo, o sea, cerrarlo y abrirlo en la pantalla principal, porque si no hacen eso, cuando hagan alguna configuración de pantalla, van a tener problemas, lo aseguro. eso me pasó y, y es un fastidio, porque el programa queda medio abierto, medio cerrado, en diferentes pantallas, y ese es un tema muy complejo, o sea, toca prácticamente reiniciar, volver a abrir, hasta que, se pueda otra vez a ver entonces volvemos a abrir acá y tenemos que ir otra vez a options y deshabilitar o sea total tal cual toca deshabilitar estas opciones porque no si no la tarjeta pues, siempre nos va a decir que está incompatible que no entonces esto lo dejamos acá esto sí smooth lines eso idea de ahí sí eso hay que quitárselo esto sí lo podemos dejar y al navigation during redraw esto reopening modes is required yo creo que también porque igual eso es para cuando se está trabajando o sea directamente sobre el movimiento de las familias entonces eso se puede en algunos casos activar pero esta, esta yo creo que también vamos a dejarla así y volvemos a cerrar y volvemos a abrir y si nos sigue botando error toca deshabilitar la otra también entonces vamos a abrir, no, sobre todo la, la, la del exterior que es la que tiene todos los objetos cargados y tiene todo interior, exterior, y, o sea, las luces interiores, exteriores y, y, y los materiales exteriores, interiores, como esta. O sea, esta tiene la exterior, interior y todos los materiales. Eh, otra cosa que no vi, que no, no he visto y no, no sé dónde se está configurando, vamos a ver acá en Houston tampoco, edit, a ver porque no nos ve dónde nos deja el ray -trace, no está. Bueno, esa es una duda que para después sirve Porque no sé dónde está la configuración de Ray Trace Cancelar O si ya viene tal vez así Por defecto, no, pero no está en Ray Mental Ray en Ray Porque esto ya lo trae Esto lo debería traer, para eso lo instalé Vamos a dejarlo en height, sí, o en Medium podemos probar para, Sobre todo para ver si, si ya nos está funcionando bien, sí ese era el problema, como digo o sea, ahí está, ya, ya lo sé porque ya lo, ya, lo, ya lo había hecho aquí ya nos bota el render lo que es, materiales, luces, todo obviamente el render está en una calidad media, no está pues perfecto y va saliendo, pero la duración es lo mejor de Revit que es, es rápido ya va a 40 es rápido, pues no es la maravilla, pero tengo que revisar el tema de que no encuentro las dónde se asigna el, el, la calidad pues del eh, para el ray trace porque no, no la veo pues vamos, a, vamos a pausarla a ver si por este lado pero ya he solucionado el problema ya nos está pues ya lo que es la configuración de ray 2017 ya está y ya no sale la imagen pues ya el resto es exportar guardar salvar todo eso ya es otro tema vamos a mirar aquí en ray trace porque no si sí, a ver si sí, a renderizarle ahí o sea el envidia la envidia mental pues el mental rey que es el que lo trae nativo pero tiene que tener alguna configuración adicional en en cuanto que se le asigne y se pueda editar porque pues no sé en qué parte está la verdad no básicamente aquí se activa pues el modelo como un interactivo pero no, no, sé, no se utiliza voy a verificar esa parte porque no no la encuentro eh, cambiamos otra vez a shader ¿verdad? sobre todo siempre lo trabajas en shader bueno listo, eso, eso es todo lo que quería mostrar en este video aquí está lo que ya pues se puede empezar a sí ya, ya obviamente ya empieza todo a funcionar normal, como debe ser los muros, todo normal y este proyecto pues de pronto chevere hacerle algún análisis bueno es un proyecto pues, de Revit pues está bien hecho pero pues no es cuanto al cuanto al contexto y eso pues bueno tiene todo lo que puede hacer Revit mejor dicho inclusive aquí nos está mostrando algo esto siempre es por las por las vistas por la section box ahí está eso es un error por ese lado y listo eso eso es todo mi parte les agradezco que todo el tiempo porque igual siempre ya son 25 minutos pero sobre todo también lo hago para para yo también eh, pues trabajarlo y mostrar todo lo que pues ya las nuevas porque las novedades de 2017 porque pues si uno sigue trabajando en 2014 pues no pasa nada pero pero siempre lo sobre todo en la parte de los admins todo esto se ya va actualizándose y, y pues toca seguir utilizando y empezar a utilizar las nuevas herramientas pues lo que van dando sobre todo lo que es free source porque pues yo apoyo simplemente todo lo que es free source porque pues eh, es más, si sí, lo que es libre pues no toca pagar y, y es mucho más inclusive por ejemplo Blender es lo que yo más utilizo y Revit también o sea Revit lo utilizo muchísimo pero o sea todos estos programas son excelentes mientras que se sepan usar pero pero el problema del tema de, las, de poder trabajar con esto pues a nivel profesional es complejo porque pues todo esto es, eh, tiene dueño no en cambio pues con el FreeSource pues trabaja uno como quiere y no tiene aquí tanto problema pues con respecto a vender las cosas que uno hace porque pues en Revit toca eh, pues responderle a través de que pues Revit nos permite hacer muchas cosas que las podemos usar pero son de Revit, no son nuestras todo es de Revit <risa> y bueno cuando es de Revit, de Maya o de cualquier programa de Autodesk que son los que yo manejo o los que se conocen los que más comerciales y nada, ya pues esperemos a ver cómo queda este y con eso terminamos el video porque eso es todo lo que quería mostrar no sé el render como ya no sé dónde nos, no, las otras versiones nos dejaba configurar el Nvidia pero aquí no porque no, no entiendo pero aquí ya ya está todo funcional eso es todo eso es todo, gente y gracias pues por el tiempo y vale, aquí está todos los volumen está bueno aquí siempre tiene sus errorcitos el proyecto pero pues nada ese es el tema de otro de otro lado y gracias, bueno, muy amables y que sigan en Revit que, es, que sigan reviteando, bye